tenemos otros pequeños aparatitos, campana de Gauss y otro elemento metálico de forma cilíndrica que nos va a permitir entender el fenómeno de, de inducción. Fíjense, cuando yo tengo un objeto cargado y lo acerco al extremo de este cilindro, fíjense qué pasa en el otro extremo. ¿Mm? Traten de pensar qué está pasando con la las cargas libres, los electrones que se pueden mover libremente de un extremo al otro del cilindro. ¿Por qué sucede esto? Esto es complementario a la experiencia anterior de las bolitas solas. Sucede también a distancia, ¿eh? sin tocar, sin contacto. Y en la campana de Gauss también podemos observar algo similar. que puede faltar. Ahí funciona. ¿Eh? Sin, sin hacer contacto. Hay un fenómeno de atracción